PRIXLINERS de todo el mundo como todos los días en directo en vivo os está hablando luis saludo a todos los que estáis en españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia Estados Unidos, surinam y senegal que me habéis puesto uno que estaba que nos veía desde senegal saludos cordiales a todos el que vea esto y no haya mencionado su país que me lo haga que me lo diga en cualquier comentario en telegram que me diga en qué país está y le añado a la lista a la lista bueno como os digo soy luis en directo todos los días gracias a todos vale tanto los que lo veis luego como los que estáis ahora mismo en vivo eh, en, en youtube y como los que están en la salita de zoom que van a intervenir tema de hoy vamos a hablar de cómo estamos llevando el confinamiento vale cada uno de nosotros eh, brevemente lo que hablamos ayer que era un poco tema político esto no es un canal de política pero es, hay libertad de expresión y a mí me parecía correcto mmm, pues que cada uno exprese su opinión no existe la libertad de expresión o sea que totalmente lógico vale y yo sigo manteniendo mi crítica a este gobierno porque en España hay mmm, mira hoy me he enterado por ejemplo en Grecia o en Portugal en todo lo que ha durado la, la pandemia esta, llevan tantos muertos como solo en españa en un día así os lo digo no sé si en grecia llevan 200 en portugal unos 300 y aquí en españa diariamente se han llegado a morir 900 personas ahora estamos por 500 al día estos países lo han gestionado bien con gobiernos eficaces que no sé ni de qué color serán pero por los resultados en cambio aquí llevamos entre 20 y 30 mil muertos somos el país del mundo con más muertos por millón y eso es un hecho y por respeto a todas las víctimas a esos fallecidos y a sus familiares pues yo libremente expreso mi crítica a este gobierno social comunista y la mantengo vale y ya sé que no es un canal político pero eso lo uno no quita lo otro bueno temas temas que os digo ya empezamos con el confinamiento como lo llevamos cada uno en plan positivo mañana va a estar el doctor don alberto para resolver vuestras dudas de, de migración, de papeleo vale el sábado viene ya lo veréis una persona que precisamente se dedica a combatir la corrupción política aquí en españa siguiendo instrucciones de europa porque Don Jesús, el magistral, no puede venir porque está de guardia en su juzgado. Y el lunes, os digo, el lunes vamos a estar a las 18 horas de Madrid. Apuntarlo, porque viene don Oscar Feito, que es experto, muy conocido en marketing online aquí en España, y, y vienen tiempos en el que el que trabaje desde casa, porque ahora cuando nos quiten el confinamiento, no va, van a volver a ser las cosas como antes, así, chas, no, no vienen tiempos de que el que pueda trabajar desde casa y montar su negocio online desde casa genial y eso os digo una cosa con papeles y sin papeles total que el lunes a las 18 horas de madrid va a estar don oscar feito y el martes a las 21 en vivo siempre estará jorge navarrete que le conocéis porque es el creador de hacemos marketing hicimos un vídeo ya con él en vivo vale. bueno pues vamos al tema de hoy ¿Cómo estamos llevando el tema del confinamiento en plan personal, cada uno. Entonces, le voy a ceder la palabra en primer lugar a Ricardo, que ricardo se encuentra en Argentina. Eh, ricardo, ¿cómo lo estás llevando tu amigo? Hola, Luis, ¿cómo andas? Bueno, creo que hay que verlo como una oportunidad. No hay que pensar en que estamos acá dentro porque si no te hace mal, hay que buscar la parte positiva. Yo, eh, a mí. Eh, se me ha dado como una oportunidad, mira te digo, yo tengo este ordenador y nunca me sentaba y desde que estoy acá me metí, me senté, no sé manejar nada, nada extraordinario, me miré en algunos cursos de computación en, en internet, cursos de inglés, y después hago ejercicio, me ¿no? levanto la mañana, tengo una escalera, subo y bajo, camino, hago este, abdominales, y después estoy estoy activa a las tres y media de la tarde eh, ahora mi mujer no está porque está viendo la más pero a las tres y media corto todo y me meto acá y es lo que te buena. iba a decir Ricardo que en Zoom sí. en la aplicación te has hecho un experto porque yo te veo todos los días y de maravilla además me, me sí. encanta sí. No sé cómo llegué a Zoom, pero llegaste. Pero yo te veo que estás aquí dando clases a, a los nuevos. Le das tú la clase, Pues lo, lo veo. Y, y has dicho una gran verdad. El, te lo tomas como una oportunidad. Hay mucha gente que se lo está tomando a ver series, a pedir comida y a esperar a que esto pase. Esas personas oh, se van a llevar, se van a llevar una torta. Que ya verás. Ya porque va a cambiar el mundo para todos, de verdad. Y lo que has dicho es una genialidad. Tomárselo como una oportunidad para aprender cosas nuevas. Eso es lo que hay que hacer. Dime, Ricardo, perdón. Sí, sí, y hay gente que lo toma muy mal. toma depresiva y... O lo tomamos de... Si nos ponemos mal y no solucionamos nada con eso. Porque hay que hacerlo y va a pasar. Y es así y no hay forma de modificarlo. Entonces, tenemos que buscarle la parte positiva y qué es lo que podemos hacer. Perfecto. Yo lo veo en ese punto. Eh, es mi opinión, ¿no? Sí, sí, cada uno, no sé si lo he dicho, aquí cada uno damos nuestra opinión. Ya está. Perfecto, Ricardo. por pues si quieres luego volver, yo ahora voy por orden, si quieres volver a intervenir, pues te, te levantas la manita. Como la ha levantado Marcelo, ahora sigo el orden, pero como la ha levantado Marcelo, pues venga, Marcelo, mmm, danos tu opinión. Puedes hablar directamente. Buenas tardes para todos. Eh, antes que nada, Luis, quería pedir un minuto de silencio por todos los fallecidos por este bicho. Perfecto, pues vamos a hacerlo Marcelo. Então... Yo creo que ya lo, lo hemos, hemos estado, ¿verdad, Marcelo? Sí, sí, perfecto. Vale. Perfecto, Luis. Pues, pues, puedes puedes aportar lo que quieras o, o solo era para pedir el, el minuto de silencio, Marcelo. Muchas gracias. Solo Marcelo. para pedir perfecto. solo para pedir el minuto de silencio, Luis. Pues, muchas gracias, muchas gracias, Marcelo. Milton, puedes participar, amigo. Pues buenas tardes a todos. Eh, saludos cordiales. Eh. Pues yo lo he aprovechado primero, pues este bicho me dio una oportunidad de trabajar en mi casa con la guardería. Todavía tengo tres niños, ya los tengo medio turno porque ya los padres están cuadrando sus horarios en que están trabajando. Después del otro medio turno trato de leer mucho, estudiar mucho. Lo de Bitcoin y también estudiar marketing digital, los, hacer Ma cursos online. Milton, Milton, Le he descubierto algo interesante cada vez que has mencionado Bitcoin? ¿Se puede mm, para mandar dinero en Fotable o directamente con Bitcoin? No, directamente con Bitcoin. Claro, el Bitcoin está genial para ahorrar a largo plazo y yo creo que va a subir. Sí, sí, pero hay una cosa subiendo. si tú si tú le mandas a un familiar a lo mejor 50 euros por bitcoin a Colombia a lo mejor en esta noche le va a llegar al 10 minutos para lo mejor entre que lo cambie y no lo cambia esos 50 euros igual se han convertido en 60 mira qué bien o han bajado a 40 por la volatilidad a largo plazo bitcoin siempre va a subir vale en mi opinión pero a como... corto plazo sube y baja entonces igual tienes la mala suerte oye le mandas 100 euros y le llegan 90 80 porque ha bajado en esa noche o igual tienes buena suerte y le llegan 120 soluciona eso las stable coins que se llama son eh, criptomonedas no, que están link, linkadas enganchadas al dólar valen siempre lo que vale el dólar y hay una que se llama tether y otra que se llama bueno por aquí la tengo espera a ver si te lo puedo decir total que yo he hecho la prueba y eso se cambia con el mismo monedero eh, se cambia directamente directamente ¿eh? en un momentito bueno no me no me voy a salir del tema pero que lo sepas que lo sepas oh, muy bien y... está bien que lo mandes en bitcoin pero ya sabes que manda 100 euros igual le llegan los 100 igual le llegan 120 porque esta noche ha subido o igual le llegan 80 o 90 por la volatilidad que los 80 o 90 si los dejas a largo plazo que van subiendo segurísimo pero oye yo no yo quiero que le lleguen los 100 pues lo paso a Tether paso los, los 50 orillos a Tether y le mando el Tether y le van a llegar clavados y luego una vez allí tu familiar pues lo mismo puede cambiar el TT por los dólares o cambiarlo a bitcoin o vale eso es una idea solo bueno, pero vamos que te puede costar el cambio cuatro céntimos yo lo estoy haciendo desde el mismo vdr desde el mismo monedero lo puedes hacer Qué bueno investigar explorarlo porque como tiempo es muy bueno tienes tiempo para estudiar pues sí. te lo digo porque yo eso lo he aprendido esta semana, ¿eh? yo cuando os hice los vídeos del bitcoin lo lancé como idea pero no lo había probado digo lo voy a probar lo voy a probar porque es para cubrirse la volatilidad claro para ahorrar a largo plazo pues bueno para eso lo dejo en dólares si quieren ¿no? eso pero claro, claro, claro para para estar ahí con el cambio fijo pues es una idea. de hecho hay mucha gente que sabe lo que está haciendo lo está pasando a Tether por ejemplo para luego cuando empieza a subir bitcoin pasarlo a bitcoin pero tenerlo ya preparado. Porque el cambio, de, el cambio entre de criptomonedas es instantáneo, casi. ¿Sabes? Te tarda minutos. Hoy, y hoy en día está subiendo mucho el Bitcoin. por Sí, el sí no, el, el va a subir medio. seguro, seguro. Va a subir claro. mucho, sí. Por el tema no, de la Estudiando seguro. mucho y haciendo cursos online gratuitos de marketing, más que todo basado en la tecnología, que es, como dice usted, verdad que después de que salgamos de esto el mundo va a dar un cambio totalmente Exacto. preparado milton es común lo estoy apuntando cursos online mira eh, yo lo digo esto lo comparo Prilines a un cambio cuando nacemos hay un reparto de las cartas no de la baraja Unos unos nacemos en un sitio otros en otro nos tocan unas cartas otras como una partida de cartas pues yo esto del bicho lo veo como un reseteo que va a haber un nuevo reparto de las cartas entonces aprovecharlo. Aprovecharlo el que se esté en casa viendo series sin hacer nada esperando que esto pase el día que pase va a salir al mundo y va a ver que todo ha cambiado los que os estéis adaptando al, al nuevo mundo por así decirlo a todos los niveles vamos vais a triunfar y por eso os estoy metiendo tanto tanta caña por un lado eh, con tema de monedas por otro lado con lo del tema de, de online os traigo los dos invitados que os traigo la próxima semana lunes y martes para que toméis ideas luego ya cada uno cada haga lo que quiera no pero que ve nuevas cosas vale eh, yo, oye, yo mi empresita ni lo hemos notado esto. En cambio, eh, piensa que todos los temas de... Bueno, no me enrollo, sigo dejando la palabra. ¿Quieres agregar algo más, Milton? o, o oh, nada así? más y, y, y decir a, la, a vale. la gente que aproveche este tiempo para estudiar literalmente, que gracias vale. tenemos la herramienta del Internet y hay demasiadas formas de uno estudiar de lo que a usted le guste, hay muchas maneras. Así es. Pues mira, eh, Oscar, luego te preguntaré a ti, ¿vale? Te salto ahora. Y pregunto a Enrique García. Enrique García, actívate el audio y dinos cómo estás pasando tú lo del confinamiento, amigo. Sí, Luis, pues aquí. aquí ¿Dónde estás? Hoy, hoy es mi día de salir. Es tu día de salir? salir. ¿Tú pues... en qué país estás, Enrique? En Colombia. ¿En Colombia? ¿Y que ahí podéis salir algún día o cómo? Sí, sí, señores. Yo, eh, por mi. Por el DNI. Puedo salir los jueves. ¿Y solo el jueves? Solo los jueves. O sea, la semana podéis salir un día. Un día a la semana ya. Pues, y y mientras... Compras, mientras eh, eh, Enrique, mientras no podéis salir ni para comprar comida. ¿La no, comida la tienes no. que comprar tú el jueves, por ejemplo? ¿O puedes salir no, otro no. día para la comida? No, solo, solamente el jueves. Solo jueves. ¿Y, y los otros seis días qué, qué, qué haces? ¿Cómo lo llevas? no acá en la casa haciendo los quehaceres de la casa vale pues mira no sabía yo que en, en colombia os dejan salir un día a la semana dependiendo de cómo termina la, la cédula de identidad de cada uno ¿no? Eh, buen dato aquí en españa aquí en españa, no, aquí en españa no aquí en españa no aquí en españa no nos dejan salir salvo que sea para trabajar si es. Si, y salvo porque sea para comprar o para. para comprar comida o para o para el médico, la farmacia. Allá ya, ya se reactivó la. Los trabajos de. ¿Cuántos fallecidos lleváis allí, Enrique? ¿Señor? ¿Lleváis muchos fallecidos ahí? ¿Lo sabes tú? Si lo sabes, ¿eh? que yo tampoco me sé ni lo mío ya. Porque es que... Van como unos 300 a nivel nacional. Pero en total, ¿no? Fíjate la diferencia. fíjate la diferencia En España llevamos 300 al día mínimo. Al día, ojo, al día. La diferencia entre una buena gestión y una mala gestión. Grecia ha tenido en total, como vosotros, 300. Grecia está al lado. Portugal está al lado de España, está pegada cuatro provincias de españa hacen frontera con portugal lo mismo han tenido a lo mejor 300 400 como mucho en total nosotros estamos teniendo el día que menos 400 al día como para no meterme con el gobierno hombre como para no meterme con el gobierno porque el bicho es el mismo para todos Ahora la gestión no es la misma aunque voy a intentar no meterme más hoy que no es... bueno muchas gracias vale si quieres decir algo más pues tú levantas la mano vale enrique muchas vale, vale, gracias gracias a ver, como Gabriel, yo voy por orden, ¿vale? Pero el que levante la mano le doy prioridad. Entonces, como Gabriel ahora levantó la mano, pues Gabriel puedes puedes activar, puedes sí, hablar. Eh, sí. Hola, Luis. Eh, buenas noches buenas a noche, todos. Gabriel. buenas tardes por ahí en Latinoamérica. ¿Tú eh, dónde no. estás? ¿En qué país yo, del mundo yo estás? Yo soy uno de los que estamos aquí cerca, cerca tuyo. Soy casi vecino. En la zona noro, noroeste de. Estás la, en la, en la Sierra de Madrid. ¿no? Villalba. Sí, Villalba. En Collado, Villalba, bonito pueblo. Lo recomiendo. Claro, pero Venga, ya cuando quieres? la ves. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo llevas el confinamiento? Vamos a ir. Yo voy, voy te voy a ser breve porque quiero hacerte una puntualización que luego al resto de compañeros vale. creo y espero que les interese mucho lo que voy a comentar. Venga. Pero bueno, eh, te digo ahora, el día a día, pues yo, gracias a Dios, mira, tengo mira, un... Yo te voy a hacer una la mas... pregunta rápida, aunque luego me van a criticar, que no nos dejo hablar. Tú te pasas el día viendo la televisión y viendo series. O no. te pasas el día estudiando. <risa> oh, oh. No, hombre, eh, pues no, intento. Ya, a ver, ya. Venga, yo, venga, Luis, yo soy muchos. un poquito el el el, el término intermedio, ah, el Un intermedio, poquito o sea, de series el... y un poquito de estudio. A ver, ¿no? las series pero ya a la tarde noche eso El Bitcoin, el hora... Bitcoin lo llevas ya estudiado como Milton, lo tiene un ya Un poquito, un poquito. Estoy estoy mándame, un poquito más pez. Mándame un eurito cuando puedas y así vemos que más vale. he estudiado. Yo es que conté... soy, soy un poco reticente a la hora de, de, de, de lanzarme no, no, de lleno a, a, a este negocio de los bitcoins, pero bueno, lo estoy estudiando. No es un y negocio, la es, una, que es me una, parece una manera de ahorrar. Hombre, puede ser un negocio, pero yo lo aconsejo sí. solo como ahorro. No, yo no os aconsejo que hagáis trading, Acerca cada uno lo que queráis como si no fuera yeah. nada. Pero como pues ahorro, bueno. yo creo, más que nada por la cantidad de, de billetes que están van a imprimir, ¿m? el, el sí, que ahorre sí. en euros o en dólares, cuidado. Claro, porque puede ser que el euro se perde. No, pierda pues va a ser valor, seguro ahora. que va a valer cada vez menos. Pero bueno, no quiero seguir, sí, que sí. pasa está... que que le interese el tema, que vea bueno. los dos vídeos que hicimos de eso. Entonces, te pasa bueno, la mitad resumo, viendo series, entonces mi día a día más mitad o menos... La serie pues, es estudio, ¿no? Sí, o sea, yo cuando me levanto, eh, tengo el salvoconducto del perro. Eh, como igual eso, que tú, no, sí. que te, eh, compartimos el, el que tenemos perro y puedo salir a dar un paseo, y eso es el mejor momento del día, creo yo, porque es levantarme, desayunar y salir con el perro a pasear. ¿Y cuánto pasa con el 20 perro? Minutos. Te recuerdo que lo ven miles de personas, que a ver si te van a poner alguna sanción. Que dicen que hay que no, pasar no, no, con el no, perro. Intento, hay intento que ser el paseo no alejarme justo. Sí. ¿Te tiras es una hora como, con el perro por ahí por el parque? No, una hora o, no, no. Unos 10 minutos de rigor? Unos 15, 20 minutos aproximadamente. Me doy una vuelta por aquí, por la urbanización. Hay un descampado vale. donde yo vivo. Y a, aquí nunca he visto. Nunca, a los que estáis en la salita la de policía. Zoom. Si alguno queréis preguntar algo, alguno de los que esté hablando, podéis activar el micrófono y hacer la pregunta rápida, ¿vale? Yo luego sé, pero si sí. os ocurre alguna pregunta para el que en ese momento está exponiendo ahí sí que podéis intervenir directamente, ¿vale? Habláis lo que sea, lo que claro. preguntáis. Venga, algo pues más, eso. Gabriel. ¿alguna? Pues nada, simplemente intentar aprovechar el tiempo, igual como dijo, creo, Ricardo, también, ¿no? O sea. Yo, sí. por ejemplo, intento estudiar también, repasar inglés. Es que una mí, Yo estudiaba inglés, idiomas y libros de historia, filosofía. Eh, bueno, sí, ver internet, pero para cosas buenas. No, no, positiva. no. Para Mira, cosas, yo os voy a dar un positivas. truco. Gabriel, un truco, un truco, que a mí me ha costado sí. también y, y no soy. A ver, me está costando, pero lo hago, ¿eh? Al 80% sí. yo creo que no la he pero me ha costado muy. Eh, rutinas. El truco es rutinas. rutina. El ser humano es rutinas. Entonces, la clave Isabel. está tener una rutina. Pues mira, me levanto yo claro. que sé a la hora que sea, a las 7 eh, yo que sé, desayuno, no sé qué, paseo al perro, luego yo que sé de sí. ir con rutinas. Y entonces, si, rutinas. si engancháis la rutina, es fácil. Luego. Claro. Pero, pero como no haya rutina, es muy pero, difícil. Y hay que la rutina de forma... cuesta, ¿eh? Claro, o... pero también hay que hacerlo de forma que no parezca muy monótono y no claro, sea tan pesado sí. el día a día, porque claro, claro. Al estar Entonces, todo el día ahí, metido en casa. Ahí está la rutina, o sea, coger rutina, mezclar. Dentro de de pues, la rutina, intentar dos horas para estudiar, las... luego me doy el premio de yo qué sé de pasear al perro, luego no sé qué y combinar. Hoy me tocó mira yo tengo Nos la rutina del vídeo con vosotros la comida. claro el vídeo con vosotros para mí me marca un, un tal porque eso tengo sí. que ser puntual entonces ya hay estructura bueno doy paso claro. doy paso a ¿vale? luego luego quiero puntualizar otra cosa pero ya levanto la vale, mano vale vuelves más, a también. levantar la mano perfecto Gaby venga, gracias venga. venga galaxy a7 2018 que ha levantado la mano galaxy dónde está el galaxy Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te para llamas? Todos. No. Eh, Diego. Ah, vale, Diego. ¿Y dónde estás, Diego? Eh, yo estoy aquí cerca a San Sadurní. San Sadurní, no? No? ¿no? San Sadurní, ¿no? ¿Ya es. Sí. Aquí cerca a Piera. Vale, eh, sí, sí. A ver, más cuando más os digo dónde estáis, no tenéis que dar vuestra dirección, pero más o menos para saber sí. si estáis en España, sí. en Cataluña, en Argentina, ¿vale? O sea, en Cataluña. ¿Y qué tal? ¿Cómo pues lo llevas tú el día a día? ¿Cómo, cómo bien, era? bien. Cuéntanos que un poco Tenemos así. la suerte de que, de que aquí estamos como en la zona rural. Ah, genial. Entonces, entonces claro, eh, salimos en la mañana, una hora, volvemos en la tarde. Muy poco viene la policía por aquí. Entonces, viene no? En Madrid, en cambio, en las grandes ciudades, creo que Vamos, es terrible, creo, no sé. Yo, como también estoy. Sí, sí, entonces aquí pues no no ha sido salir a recoger espárragos, fruta, de pronto. ¿Estás romero, trabajando entonces pues, un, un poquillo, poquillo, poquillo con el tema del campo? No, no, no. Ah. No, no, todavía no estoy trabajando. Estaba trabajando, pero por la presión del virus, pues me, eh, me, me tuvieron que sacar porque no tengo papeles todavía. Vale. Sí. Entonces, rutinas en la mañana con mi hijo viendo la televisión para las clases de 6 a 8 y. Cosas así en la viendo también lo de Bitcoin, sí, sí, o lo que cada eh, uno quiera, lo catalán. que claro, catalán, exacto, el que está con el inglés, cada uno lo que es, lo están diciendo en el chat de YouTube, poner en YouTube lo que opináis y, y en los comentarios también poner lo que opináis, los que lo veis luego, ¿vale? Están diciendo que las rutinas son fundamentales y que sean positivas, claro, claro, claro, si la rutina es todo el día ver serie, no, claro, eso, pues muy bien, y, y, Diego, pues pendiente de sí también hay de, de las bolsas de empleo inscribiéndose, inscribiéndome en, en la que pueda eh, aplicar para, para trabajos en el campo. Perfecto. Aquí cerca, si hay forma. ¿sí? Eh, Luis, no sé, yo tenía una pregunta que Dime, te no por el gobierno. Dime. Eh, quiero saber cuáles son las carreras afines a la profesión de eh, profesionales de la salud aquí en España. Ya que en mi país yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y no sé si esa pertenezca aquí a, a la... Eh, sí, hombre, de la, la, la de prevención de riesgos laborales está relacionado. De hecho, y ah. sí, sí, por ejemplo, pues, prevención de riesgos laborales y luego las típicas, pues enfermería, bueno, medicina, medicina eh, celador, camise, camillero, que llamáis vosotros, aquí le llamamos celador, eh, okay. conductor de, de ambulancias, de emergencias sanitarias, auxiliar. También. Ya, ya, ya, ya. Sí, Hay un amplio pues, catálogo. Es, es, es. En Telegram lo tenemos, si quieres. ¿Vale? Pero ok, lo, lo, lo voy a buscar porque sí. he estado buscando la información y pues no aparece como tal. La, no he encontrado, de pronto he, encontrado, he buscado la, mal. ¿La tuya eh, como? Repite el nombre de la tuya en tu país, Diego. Eh, mi país se llama Profesional en Seguridad Salud en el Trabajo. Mira, el equivalente aquí es. Lo que, que he escuchado aquí más o menos es riesgos laborales eso es lo que te iba a decir aquí es prevención prevención de riesgos prevención. laborales tú busca en google prevención de riesgos laborales yo creo que es el equivalente a tu país si digo algo mal sí, decirlo sí, sí. en los comentarios por fin, o en el chat ahora en vivo los que estáis en vivo pero es prevención de riesgos sí, laborales yo. según mi entender aquí en españa ¿Vale? En este momento pues estoy esperando pues, parte de la documentación para mirar a ver cómo puedo homologar mi carrera acá. Ese es un buen momento claro, para eso, que abre ¿no? el tiempo que te sobrará de, en algunos momentos para eso, para buscar todo eso, toda esa información. Sí, sí, sí, listo, Luis, muchas gracias y me despejó esa duda que tenía. Mucha, listo. Muchas gracias a ti, Diego. Si quieres, luego levanta la mano, okay. si necesitas, ¿vale? Amigo? Ok, listo. Venga, pues venga, Ricardo, que ha levantado la mano. Ricardo, te, te inicia yo el audio ya, Ricardo. Ah, bueno, eh, no, yo te quería preguntar, pues, eh, ¿puediste tanto hincapié en lo de Grecia? Yo estuve mirando. Y a ver si es verdad. Yo escuché eh, que dicen que ellos lo que hicieron que apenas tuvo el primer caso mandaron Eso es. Eso, caso, mira, lo, lo que os dije. Mira, te lo digo porque me lo leí ayer en un artículo en un ah, periódico bueno. que se llama BC. Grecia tiene muy poco dinero, aunque está en Europa, porque pasó una crisis fuerte hace unos años. Grecia no tiene tiene una sanidad muy débil con muy pocas camas. Eso, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Grecia? En cuanto vio eh, lo que estaba pasando en Italia, aunque ellos no tuvieran ni un caso, lo que luego eh, cogieron, tenían solo un caso y confinaron a toda la población. Pero ojo, desde el minuto cero, no es lo mismo confinar a toda la población cuando solo tienes un caso que confinarla como lo han hecho en, en mi país. Resultado: se han adelantado al bicho y Grecia en total. 200 y pico casos en total y en españa cada día estamos teniendo hemos, hemos tenido días que hemos tenido 900 muertos 800 muertos creo que hoy han sido 400 muertos al día no es lo mismo tener 500 o 400 muertos al día que tener durante todo el periodo 200 muertos como grecia grecia con mucho menos dinero de españa peor sanidad que españa pero eh, ellos se asustaron claro que veían le veían las orejas al lobo y en vez de quedarse así dijeron que actuar todos confinados desde el minuto cero y entonces el bicho y que ellos dice que hicieron especialmente pues saben que tienen un sistema de salud muy débil ¿no? exacto Hay... ellos como lo sabían pero es que este, este bicho puede con todo aunque tengas el mejor sistema de sanidad puede con él también entonces la, la clave es en el bicho es adelantarse al tiempo hacer caso a los especialistas pero bueno venga quiero seguir con lo del confinamiento mm. A ver, eh, Mauricio, eh, ¿quieres decir algo? Dilo, Mauricio, que levantó la mano. No, eh, Luis, para penar sobre el confinamiento, que es lo que. Eso, eso es sí. lo que quiero. Coger. Venga, dilo, Mauricio. No, durante ese confinamiento. ¿Tú qué estás que haciendo con el confinamiento? ¿En qué empleas tú el día a día? ¿Ves todo el día ¿Tienes? series, como mi vecino? No, no, ¿De 8 de, de la estoy mañana estoy a 12 de la noche viendo series? No, no, no. no o te pasas todo el día estudiando. Pero estoy estudiando. Te estoy poniendo los dos ejemplos, eh, lo hago un poco con sorna, Mauricio, cógeme, cógeme. Estoy estudiando marketing. Ahora Estuve quiero que me digáis, estando... quiero que digáis la verdad todos, eh, claro, porque no vais a saber. Claro. No, yo me paso el día viendo series. El que se pasa el día viendo series, a veces si es valiente y lo dice también. Venga. No, no, pero no hay, no hay que negar que uno a veces ya cuando termina de ver series o de compartir, perdón de de estudiar marketing, qué es lo que estoy haciendo, compartir con mi hijo, veo una película porque pues igual al niño le gusta o a mí me gusta claro. en las noches, compartir con la familia, eso es muy normal. Claro que no todo el día, pero pues sí lo hago. Cierto. Entonces qué es lo que hago? En realidad estudio con mi hijo porque pues tiene ocho años, me la paso pues reforzando el estudio porque estamos nuevos en España, no se puede quedar sin aprendizaje, entonces ver como que nos hemos estado como guiando, yo he estado guiando con mi familia. Estoy estudiando guitarra. ¡Anda! Qué Estoy bueno. estudiando marketing y, y en realidad lo que más dedicado tiempo es a eso de, de, de lo del grupo, de, de estar pendiente de empleo, de papeles, no solamente pues para, para mí, sino también con lo que le contaba con el grupo de las hormigas, investigando dónde, dónde pueden estar recibiendo personas, dónde se puede acudir, si hay una persona que necesita pues o alguna estadía, he estado como muy pendiente de, de ese tipo de cosas. Pues eso, eso, sí, te, eso digo, te volverá, ya lo verás, sí o sí, Mauricio. Digo, cuando alguien digo, hace algo positivo, te quiero preguntar una cosa: ¿y te pones rutinas para hacer todo esto? ¿O, o ¿cómo, lo, cómo te organizas? No, no, te pregunto, la, ¿eh? por las tardes, por las mañanas, pues le digo el tiempo a mi hijo. Por las tardes, a lo del marketing y a lo de la guitarra. Pero si eso sí, con, cuando alguien me escribe por a, a, al WhatsApp o, a, o, a, o al grupo, intento pues darle una solución de forma inmediata porque la persona necesita las ayudas para allá. Claro. entonces si yo tengo la, la posibilidad de de, pues, de poder hacer gestionar algo pronto pues es mucho mejor claro. es, en cuanto a eso sí a la hora inclusive pues, sí, han escrito tarde intento pues dar información no colaborarle no porque pues igual estoy confinado pero por, por medio saldría a hablar. Por medio y electrónico no, no, no, no, puedes colaborar. Eh, lo que estás es? diciendo es muy curioso. O sea, tienes como tus rutinas, pero claro, si te viene una consulta urgente por un chat o por un telegram o una cosa de estas, pues tú la atiendes. Sí, está eso bien lo Oye, pues pero te digo el... una cosa, Mauricio, ya que lo has mencionado si estás estudiando marketing aparte de guitarra que además lo veo dos cosas muy complementarias porque son muy distintas y yo creo que está genial para el cerebro o sea a mí me encantaría aprender guitarra y música no tengo ni idea ¿eh? pero bueno no, que tengo bien una bien cosa bien. del otro eh, si estudias marketing el lunes te quiero ver aquí a las 6 de la tarde que vas a tener a oscar feito que es uno de los referentes de marketing en españa ¿vale? ah, okay, y el okay. martes a las 9 tienes a jorge navarrete también aquí en la sala de zoom si estás estudiando okay. marketing, vamos, vas a estar con dos gurús del tema y vas a poder preguntar. Bueno, y otra cosa, eh, Luis, con respecto Dime. al tema de los muertos en Colombia, aquí estoy mirando eh, por Google, eh, van 206 en total, ¿no? En total. Ahora sí, el informe. mi, eh, Mauricio, tu opinión, 206 en total con yo que sí, sé, en España, España, ¿cuántos han habido? 800, 22.152 veo acá. 22.000 en España, fíjate. Sí, pero, como, como se dicen, esas cifras son inciertas. O sea, no, que segura sean 30. Pero vamos, a, aunque nos quedemos con los 22.000. En el día de hoy en España pueden haber habido el triple que en Colombia en toda la pandemia. Uh, claro. Como pan, yo vamos, critico y criticaré a este gobierno. Vamos, ya solo por eso. Sin si necesidad más. Pero bueno. Muchas gracias, Mauricio. Tú vuelve a levantar la mano si quieres, ¿vale? A ver, que sigo. Luego vas tú Marina, luego vas tú, pero voy a dar un poco, voy a seguir un poco lo nuevo, ¿vale? Que si no, no nos da tiempo. Enrique eh, Juan, venga, Juan, te toca, amigo. Te te, te, te. te ahí estás. ¿Te activo yo el audio o te lo activas tú, Juan? Espera, a ver si te lo hago yo, espera. Ya estás, puedes hablar, Juan, puedes hablar. Dinos dónde estás, tú, Juan. Bueno, yo estoy acá en Yo estoy solo. Que la verdad, que por lo que veo y escucho, creo que, que está bien, digamos, he hablado con mi familia. Tengo familia acá cerca, en, en Pereira, en Santa Marta. Y hay que empezar solito. Y yo, la verdad, que digo menos mal que estoy solo también. O sea, que estás solo sí. en casa. Yo estoy solo acá, solo, solo. solo, ¿Y, solo, y, solo, y, solo y no tiene. Bueno, tienes perro que te he visto antes. Bueno, exacto. Estoy con la Allá, eh, cuéntanos tu rutina Juan Porfi. ¿Cómo, cómo te organizas es que te el te día? Te bueno, te si te tienes, tienes rutinas. O dinos si sí, estás sí, todo tengo. el día tumbado no, viendo la juicioso, televisión también podría eres ser juicioso estudiante porque no lo soy o sea mentiría si sí me levanto temprano me baño o sea todos los días me, me levanto me baño me cambio qué sé yo me siento tomo mate me encanta tomo me siento a tomar mate y a escuchar la radio Argentina leo bastante y me, me tiro hay un lugar en uno, uno de los cuartos del departamento que le da el sol entonces me tiro ahí y hago me tiro acostado y hago algo o, de... es verdad se te ve súper moreno Juan te lo pero juro, me tiro, me tiro ahí al sol. Este, Pueden eh, juzgar lo eh, que, eh, que te ven en YouTube, que se te ve, se te ve, se te ve, sí, Eso es vitamina sí, D. Es que acá acá ese eh, pico y cédula se llama, o sea, uno por la terminación de tu cédula puede salir un día, pero es que tampoco puede salir a, a la nada, o sea, puede salir a ir a comprar, puede salir a, digamos, no es que porque es tu pico y cédula puedes salir a, no sé, a pasear, eso no se puede. ¿Tú qué puedes salir? ¿Un día a la semana entonces? ¿O cómo lo tenemos? Un día a la tenés? semana, pero a algo en particular. O sea, no es que puedes salir a ah, pasear Ah, no, a pasear el todo el día no, no puedes no, salir. No, no, no. O sea... Si, si tienes, tienes motivo. La zona, en tu zona de influencia, digamos. O sea, yo tampoco me puedo ir de acá. A... Y oye, una, una pregunta, Juan. Si tú tienes que ir a comprar comida, por ejemplo, te tienes que esperar al día que te toca poder salir, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Pues exacto. fíjate que yo desde mi punto de vista lo veo eso más lógico. Lo veo mejor. Fíjate que aquí en, en España... Bien, al principio eran dos días. Al principio eran dos días a la semana y ahora se... no han, han bajado a uno. Un solo día. Pues yo lo veo más inteligente porque... No, está, bueno, está bien. Claro, porque así ya saben, joder, ya saben la gente que va a salir ese... Día, o sea, está controlado porque aquí sí, claro, sí, yo, mira, claro, yo por ejemplo claro. voy a comprar la comida una vez a la semana, normal, ¿no? Exacto, Pero claro, habría claro, gente, claro. aquí puede haber gente claro. en España que sale a comprar la comida todos los días. Y sí, eso es lo que y yo lo que trato también es de salir lo menos posible, o sea, claro, si por... salgo, yo no hago la del vale. del perro, o sea, trato de salir la verdad bastante poco, juego ya con la perra, o sea. Al perro eh, te eh, dejan eh, salir no todos los días, al perro, a lo del perro. No, no es salir por salir, sino. sino para abastecerse de alimentos por ejemplo para pagar servicios correcto eh, hoy salís porque oye que pagar servicios y correcto polo, Sí, sí, que tiene boca, que ser un motivo y... ha quedado claro oye que le están diciendo a mauricio que aprender la guitarra no es fácil ¿eh? que le eche ganas te están diciendo en el chat de youtube gracias a los que comentáis Mauricio, a ver, sigo sigo con la ronda. Venga, a ver si da tiempo a que participéis todos. Eh, tengo aquí, por ejemplo, a Camilo. Camilo, ¿cómo es tu día a día? Venga, ya estás con el audio activado, Camilo. Hola, tu día a día. Sí. No, el día mío, pues es la verdad. No es tan rutinario. Yo me levanto todos los días, pues hago algo de actividad física aquí dentro Pero, de mi habitación. ¿En dónde estás, Camilo? Eh, ¿En qué ciudad o en qué país? Sí, en, en Castellón. Ah, vale, en Castellón. vale, vale. Sigue, sigue. Perdona. A Valenciana, para los que no conocen. Vale. Eh, ¿Y, nada, ¿y pues, pues, sales como... a veces? ¿Puedes salir para algo? ¿No sales? ¿Cómo sí, pero la verdad trato de evitar como las salidas, no por el temor, digamos de de contraer el el, el bicho, el virus, como tal. El bicho. No, no me digas por... la otra palabra Perdón. que YouTube me borre el vídeo. Bicho, bicho. Bicho. Ok, el bicho, sorry, lo siento. No pasa nada. Sino eh, que es más que todo como por respetar el, eh, el confinamiento como tal. Y en las tardes, pues, tengo una rutina, pues, de... Pues yo estoy en un proceso de aprender inglés, pero aprenderlo de verdad. Aprenderlo full, ¿no? Sí, de aprenderlo de verdad. Entonces, le estoy dando duro a eso. Tengo una fiesta y ya esa es básicamente mi rutina y leer mucho la verdad leer mucho y genial. estar como sí que tienes tus rutinas y lo estás aprovechando vale genial sí, sí. ahora luego si quieres intervenir tú levantas la mano vale okay. camilo oye están diciendo por aquí que en Bogotá que salen las chicas un día y los hombres otro que lo sepáis nos lo está diciendo ahora mismo Orlando vale no sé si alguno de vosotros lo sabe bueno sigo sigo con la ronda Sigo con la ronda le toca a aníbal aníbal cuéntanos cómo es tu día a día cómo te organizas amigo. hola buenas noches para todos eh, no pues mi día a día es levantarme temprano y y bueno estoy estudiando inglés y también pues leer y salgo digamos lo necesario el día un día a la semana para hacer digamos lo que es comprarlo del, del mercado acá no estás en españa verdad Sí, yo estoy en Granada. ¿Y lo llevas sí. bien esto de confinamientos diablos psicológicamente? ¿Y eso? Oh, sí, claro, has o sea, adaptado. Eso es una, es, sí, claro, es una oportunidad como para compartir, digamos, con las personas que uno se encuentra, eh, pues, acá en el entorno. Y, pues, psicológicamente bien normal. O sea, yo creo que la, que la persona tiene que adaptarse a los cambios no necesariamente pues nos vamos a, a, pues, a morir por por estar encerrados sino que más bien es aprovechar las virtudes y las capacidades que tenemos hacer otras cosas que no estábamos acostumbradas a hacerlas por falta de tiempo como leer o estudiar e indagar cosas que eso pues va uno conociendo más temas y va mirando pues va ampliando más la, eh, la capacidad de, de conocer no genial claro de eso, de eso se trata eso ha tocado uno lo perfecto pues venga te digo lo mismo si quieres volver a intervenir tú levanta la mano vale ahora le va a tocar a Mariana a ver si si Mariana te toca ahí estás ya lo tienes activado Mariana cuéntanos tú hola cómo... buenas noches buenas noches bueno primero antes de decir mi rutina quería preguntar cómo puedo encontrar sobre el tema que han hablado de Bill no, no, no lo pues, había escuchado. Pues tienes que hacer, este mira, tienes que te hacer, te vale, te lo, porque tampoco quiero desvirtuar el vídeo, pero yo, te, mira, vas a hacer dos cosas. Bueno, una cosa, te vas a ver dos vídeos, solo dos, solo sí. dos. ¿eh? Están, están muy buenos, además. Eh, están aquí abajo, uno pone ahorrar dinero y lo vas a ver, porque son como blancos las portadas, de ahorrar dinero y... y lo vas a ver, están juntitos, de la semana pasada. Ah, ¿no? ok, listo. Sí, te, los, te los ves tranquilamente, con atención, que está muy... Vamos, eh, era un invitado que sabe mucho, ¿vale? Y lo explica muy bien. Okay. Te los ves tranquila y mañana, si quieres o pasado, como estás todo aquí en Zoom, ya veo que lo, que lo controlas, yo te resuelvo las dudas, que a mí me gusta mucho ese tema. Pero primero mírate los vídeos, es más inteligente siempre, ¿verdad? Yo no te puedo meter dos horas de información ahora en dos minutos, es imposible. No, no, no. Claro, por eso, no. eso. Si lo digo, es que con esa, tú te lo miras, te anota lo que no entienda, lo que te valga así curioso, y yo te lo resuelvo en los próximos Zoom con todo el cariño, además, porque me gusta mucho. Y ya no solo por no. ti, para todo el que lo vea. Yo es una recomendación que hago, luego hacerlo vosotros cada uno lo que queráis. Pero es una recomendación. ¿Y el tema de la rutina, cómo lo llevas? Un poquito, cielo, Marina. Bueno, eh, al principio fue difícil porque nosotros estamos acá en España recién llegados, entonces, como que fue un choque de emociones al estar recién llegados y que pasara todo esto, pero poco a poco, esto le, yo creo que nos ha ayudado mucho a todas las personas a recapacitar en cada uno hacer un buen aporte de ahora en adelante al mundo al planeta por ejemplo a mí me gusta mucho lo que es el planeta eh, trato como de en mis redes sociales por ejemplo enseñarle a la gente cómo puede ahorrar agua en cuando se cepilla los dientes entonces yo creo que todo esto va a ser más hacia positivo que hacia negativo entonces yo creo que todo eso en personal a mí me, me ha servido mucho a remediar muchos errores y a cambiar defectos que uno tiene genial pues muchas gracias me quedo que va a ser más hacia positivo efectivamente esto según cada uno si lo sabemos aprovechar va a ser como tú estás diciendo más hacia positivo efectivamente, sí, claro Efectivamente. además que como como por poquito que sea por cinco seres humanos que cambian hacia mejorar va a ser un poco más más como le digo mucho mejor para el mundo es un reseteo está claro que es un reseteo y hay que aprovecharlo hay que adaptarse y aprovecharlo no quedarse quietecito esperando que todo vuelva a ser como antes Genial. pues mírate los dos vídeos y mañana pasado comentamos si quieres y por cierto mañana aprovecha todos mañana va a estar el letrado los que tengáis consultas jurídicas mañana os quiero ver aquí en la salita de zoom vale tenéis el enlace aquí debajo vale del vídeo ahora no entréis que está cerrada la sala Mañana a las 8.45 hora de Madrid, a las 20.45 abro la sala, meteros y preguntáis al letrado, ¿vale? A don Alberto. Por cierto, que no lo he pedido, ponerle un like por si Todos los que estáis ahora en el chat en vivo y todos los que lo estáis viendo luego, ponerle un like al vídeo, porfa. Solo os pido eso. Todos lo damos gratis, a cambio un pequeño like. Y que se lo digáis a todas las personas que creéis a las que podemos ayudar. Que hay muchísima gente que no sabe que estamos simplemente somos un grupo de personas de todo el planeta que nos ayudamos ya está punto vale corre la voz porfa venga kira te toca kira te ha tocado Hola, acá está puesto el like. Ah, muy bien, muy bien, like. muy bien. <risa> Mira, o sea, genial, bueno. genial. Eso, eso, que a los de no lo he dicho que pusieras el like. Si no, pues muy bien, muy bien. Ya estaba puesto, ya estaba puesto. Vale. Lo primero que hago siempre, porque sé que es mucho sacrificio. Es que todo es lo muy que importante, es muy importante que lo pongáis, porque así el algoritmo de YouTube sabe que os gusta y lo expande más, ¿vale? Exacto. Que presentaros para que os conozca todo toda la audiencia, porfa. Bueno, somos argentinos, estamos en Barcelona y la rutina está piola porque estoy aprendiendo muchas cosas de YouTube, de Instagram, de páginas, de programas y bueno, acá mi hijo me enseña un montón y esto nos está ayudando para estar más unidos. ¿Qué estáis los dos juntos? ¿Estáis aquí en Barcelona? Y bueno, igual estamos ahora, vino hace poquito mi nieto y mi hija también. Ah, vale. Y más o menos lo lleváis, ¿no? Bueno. Sí, la verdad que sí, por lo menos nosotros nos llevamos bien, el nene también nos lleva bien. ¿Él ¿Quiere decir algo él? No, no es muy vergonzoso. Es muy amigo. vergonzoso ya. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Él, él me enseña mucho el tema de los bitcoins Ah, le, le, lo lo conoce, lo, lo está estudiando, lo conocía, sí. Hace 10 años que estoy con esto. Hace 10 que... años que está con eso. Algo que nos quieras decir sobre ese tema de los bitcoins que no dijéramos en los dos vídeos o que tú creas importante así en dos frases o No, más de lo que dijo el chico los otros días en el directo no, no podría agregar. Pero... Lo explicó También, bien, ¿verdad? No. ¿Tú qué, qué opinas? Lo explicó muy bien, aquí sí? sí. Sí, lo explicó lo... demasiado bien. Y Javier, bastante, ¿no? Javier. explicó sí, bastante, sí, bastante, sí, profundizó bastante y y es lo que va a ser la moneda del futuro, así que hay que meterse y... Tú lo opinas también, tú opinas eso también. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, porque... Y no, y no hemos hablado, o sea, nos persona, acabamos de conocer valía... ahora mismo, a través de tu madre, exactamente. Sí. ¿Tú por qué opinas esto que va a ser la moneda centimo, del futuro? En... ¿Por qué lo opinas? Sí, ya? esto valía un céntimo cuando salió y hoy en día está mil 7.500 dólares. Exacto. Así que esto va a crecer, esto va a crecer mucho. Exactamente. ¿Y te parece buena idea eso de pasarlo, lo que le decía yo a Milton, para mandar el dinero... En el momento, si quieres, sí, evitar... sí porque son céntimos, la transacción son céntimos exacto y no te retiene nada, nadie no te retiene nada. Y, te, y si mandas por 50 euros, te llegan los 50, sí o sí, sí llegan o 50. No. Depende, depende de la moneda que hagas. No claro. y, y bueno, ¿Tú recomiendas cosas, alguna no? stablecoin ya, porque yo en eso me estoy iniciando. Yo he visto Tether y otra que coin? es de o no, no sé, es que se me va el nombre, pero no, da pero lo de monedas virtuales. Entonces, sí. Hay muchas, hay muchas, hay muchas, pero, pero, pero eh, coincides que lo suyo es el Bitcoin, ¿verdad? La, la genuina. El Bitcoin ¿no? es el líder. Exacto. Es el líder. Después le sigue el Litecoin, el Ethereum, ¿Más? el coin son las más. Ahí las están. Las pues muchas gracias por haber participado a los dos. Gracias por dejarnos participar sí. no, hombre, hoy. Estáis entrar, todos, entrar. todos invitados, todos los que queráis. Podéis entrar al salón de Zoom en los horarios, claro, que mucho, claro. Claro, vale. pero no sabíamos, estuve preguntando sí. por el grupo de Princlín para averiguar y me avisaron que teníamos que estar un poquito antes. Claro, un poquito antes, ya lo he corregido, he puesto a las 20:45 para que no se quede nadie fuera, ¿vale? Vale, gracias Luis. Pues mira, paso con una compatriota vuestra, que es Marta, que está, ella está en Argentina. Marta, ya puedes decirnos cómo haces tú tus rutinas. Hola, buen día, eh, buenas noches para ustedes. Eh, bueno, nada, yo siempre me levanto muy temprano, 7, 7 y media más tardar Y nada. tengo mi rutina de todos los días, Este, desayuno, hacer las cosas de la casa, bañarme, este, todo eso Y bueno, para las compras sale mi hijo, yo tengo un hijo de 30 años que vive acá conmigo Y generalmente sale él, salvo que tenga que ir a comprar algo especialmente yo este nada cocino, ¿Lo, ¿Lo llevas bien psicológicamente? Sí, sí, sí, sí, sí. Fíjate sí, qué pregunta sí, te hago, ¿eh, Marta? Me gusta, eh. me gusta la casa, yo tengo plantas, me gustan las plantas. Este eres casera palabra. entonces yo creo que quien peor lo lleva son las personas que son menos caseras no supongo esto sí aparte me vuelven loca yo tengo primos y amigos y, y nada me llama uno me llama otro pierdo mucho tiempo en eso no no pierdo tiempo bueno pierde, Hablamos, no, lo más dedicas más. a la familia eso no es perder tiempo eso ah, no, sí, sí, es, sí, sí, al final teníamos sí, que familia, hacerlo más todos hablar con más con la, con la familia amigos, con sí. los amigos familiares sí, sí, con, sí, sí, con sí, los sí, seres sí. queridos y también que aproveché dicen. para estudiar este estoy estudiando francés que me gusta mucho francés porque yo tengo una parte francesa mi abuela era francesa así que me tira mucho y, mi parte y lo francesa. haces con rutinas todo esto o lo haces según todo te va dando día. cada día no no no o sea dedicas eh, de un horario de al tiempo, francés otro horario a las plantas o cómo lo haces eso te pregunto sí, no, no, según, o sea, según surge según. Eh, según surge sí sí vale. ya saben todos que desde las tres y media acá horario de acá de Argentina hasta las seis más o menos cinco y media no me pueden llamar porque estoy acá. No, no sé por qué el... Ricardo se está riendo. Te está escuchando y se ríe. Mira, ahí le tengo en pantalla. <risa> Rica... Ricardo, ¿nos puede decir cuál es esta a, a mí me pasó lo mismo que ella. Una vez que enganché, yo tres y media te lo dije sí. antes. Si mi mujer sí, no sí. hace la comida antes de eso, no como y le como después. Hasta que no dije yo tres y media a cinco, no, que sí. no me llame nadie. Bueno, sí, sí. me metí acá y estoy. La verdad, que bárbaro. No, y aparte es. Eh, eh... Es muy antes, he entrado en Telegram con otras mujeres este, de Argentina, charlamos, este, no, muy lindo, muy lindo, me, me gusta mucho y siempre lo que llena mi cabeza y llena mis horas es pensar todo lo que voy a hacer en España cuando me pueda ir, así que siempre preparándome para eso, que ocupa muchísimo de mi tiempo, y es lo que me, como la zanahoria delante del caballo, lo que me lleva para adelante y lo que me de marta yo de la lo que, que llega a la... mis horas os pues lo confieso sois vosotros sí, sí. tanto los de zoom claro. como los de youtube yo creo que ya no, sueño pero... con vosotros esto de hacer un vídeo cada día Estoy todo el día me dándole me vuelta, o sea, hago mi trabajo, mis cosas, pero estoy todo eh, el rururú. ¿Es a ver hoy el tema, el no sé qué, la portada? Me consta, me consta porque vos este contestas eh, las preguntas, haces un comentario acerca de alguna pregunta que hace otro, te claro. ocupas de eso, de llamar este, a. Este gente mi, mi hobby ahora soy vosotros. Un Yo un... no estoy estudiando ah, francés, no, inglés. Que... Ni informática, estoy con vosotros, o sea, estoy trabajando en otra cosa y este y en esto es lo que dedico, y aquí sí, ya que ha surgido, me la recuerdo Marta. Pues muchas gracias, Marta. Si sí, te digo que lo que siempre, si quieres, pues levantas la mano y puedes volver a internet. Gabriel, como ha intervenido, ahora te dejo, Gabriel, para que le dé a todo el mundo. Mariana, Mariana, Mariana, te toca. Mariana, ¿tú como a qué dedicas? ¿Cómo lo haces? Mariana. ¿Yo? Sí, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás, por cierto? Bueno, pasa? yo estoy en Terraza, Barcelona. Ah. ¿Y, y qué tal? Sí. ¿Cómo haces el día a día? Bien. Eh, Temos, no hemos está, pillado, te hemos tengo... pillado ocupada, por lo que veo, ¿no? Te he pillado... Es que vosotros.. No sale a vosotros el orden, ¿no? Que tengo yo aquí. Yo es que voy por orden, pero... Te, te ah. hemos pillado ocupada y colocando algo, me parece, ¿no, Mariana? pero bueno Está la vale, vamos rápido cuéntanos cómo es tu día a día y si tienes rutinas o no cómo lo haces y si lo llevas bien también bueno, psicológicamente sí claro bueno como como les conté ahora que al principio fue como un poco caótica la situación porque estábamos muy recién llegados pero poco a poco lo fuimos tomando más positivamente no tenemos mucho la rutina pero sí tratamos de aprovechar al máximo el día estábamos viendo una serie ya la terminamos y aprovechando al máximo hasta que tengamos el internet muy feliz de poderme estar conectando por medio de las llamadas por zoom y con toda el hambre de querer informarme de todos los temas que están hablando vale. también estamos haciendo un poco de ejercicio como le digo no eso no lo hemos tratado más. eres la primera que lo menciona haciendo ejercicio oye Mariana es verdad <risa> bueno la verdad es que el ejercicio ayuda mucho mucho para subir los ánimos y sea muy poquito mucho lo debemos hacer y lo hacéis verdad... online o lo hacéis vosotras mismas porque ahora creo que hay muchos sitios en youtube de profesores historias de estas o lo hacéis no, por vuestra no. Cuenta? la verdad es que lo estoy lo estamos haciendo como poco a poco vale para no cansar ni el cuerpo ni tampoco pues al otro día sentirnos muy molidos vale. lo hacemos con los carros de agua que nos sirven pues como para hacer las pesas vale. y como no es soy un poco juiciosa con el orden de todos los días hacer hice un almanaque para ponerme la tarea de poner x a todos los días así sea poquito pero que haga pues muchas gracias mariana te dejo que sigas con tu con tu labor ¿Vale? No bajas aquí, aquí sigo con ustedes. Vale. Mauricio, te toca tu día a día. Mauricio, si, si te puedes, si estás por ahí. Ah, ya, ya has intervenido, ¿no? Es verdad. Joder, es que como no veo, ya no sé. Vale, pues perdona, sí, perdóname. No, tranquilo, no, tranquilo. Norland, te toca entonces a ti, Norland. Si, si nos oyes por ahí. ¿Norland? Norland está ahí, pero no sé yo si, si nos escucho. Pues Marcelo. Marcelo. Sergio. No, no dije. Oiga, señor Luis, con respecto a lo de la guitarra, sí es difícil, pero tampoco imposible, ¿no? Ya van como dos meses, una aquí encerrado algo se le tiene que haber quedado bueno eso sí es increíble. Mauricia yo no lo sé te lo juro eh para mí eh, para mí sois unos ases los que tocáis la guitarra lo estaban diciendo en el chat de YouTube te lo estaban te estaban dando sí, ánimos te decían dale ganas te decían dale ganas que, que es difícil yo te yo lo he leído eh pero yo os admiro los que sabéis tocar a cualquier instrumento yo en eso soy incapaz lo confieso entonces ya le vas dando pues venga Gabriel como ha levantado la mano hemos acabado sí. un poco la ronda pues venga te toca pues mira amigo. yo eh, es que lo iba a comentar antes pero dije bueno voy a esperar mi turno si es que venga, llega pues ya es ya una ha cuestión tu turno. un poco trascendental y quiero ver si supongo que mucha gente compartirá conmigo este esta incertidumbre que tengo yo eh, hace poco hace antes de ayer creo recordar creo que fue el, o el lunes el lunes o martes una noticia no sé si aquí hay alguien de Estados Unidos. creo que no no o no, pues, no sé. oye eh, mariana está te está diciendo en el chat de youtube héctor adrián que en qué parte de terraza que él vive por allá pero bueno, decíroslo luego vosotros o dilo en el chat, ¿vale? Tampoco, pero que lo sepa, Mariana, mírate luego el chat, okay, que se gracias. queda ahí. Luego lo Muchas lees, gracias. si no puedes ahora, exacto, te lo está diciendo, que él está por allí también. Dinos, Javier, bueno. perdona. Pues es que... nada, lo que te estaba comentando, Luis, es que escuché una noticia... Mmm por internet no no fue en la televisión no mejor porque eh, la de la tele yo me fío claro menos de la, la, la, de tele, la como, tele como has dicho de la mitad de todo lo que no, cuentan mira, no, yo la, de la, la tele la de la tele ya sé que están todas contaminadas manipulados Manipulado, sí, sí, Manipulado. sí, sí. de internet puede ser cada, o puede cada no. cadena cuenta Más las noticias a su, a su interés yo lo no, que pienso va. vamos las de internet, pero vamos pues esto sí que me ha preocupado mira esto que he leído el otro día me ha preocupado bastante y es que, dice Trump, eh, unas noticias de un periódico famoso allí de los Estados Unidos que dice que se ha enterado, hay unas filtraciones eh, con China y dice que amenaza con tomar medidas drásticas contra China si se demuestra o se confirma la teoría de que el bicho eh, ha sido intencionado, o sea, pues, eh, que ha sido creado intencionadamente porque en, lo, en los laboratorios de, de Wuhan creo que era la ciudad donde se originó el bicho, Bray, ¿no? Wuhan o Wuhan o algo así. Eh, bueno, entonces dice eh, que si realmente, eh, que, de, eh, que esperemos que, eh, que sea solo un fallo, porque si es un fallo, pues dice, cualquiera wow. puede tener un fallo, somos todos humanos y es comprensible. Habrá unas sanciones, pero no va a ser igual. Que si realmente se confirma que ha sido intencionado, creado, porque. Bueno, eso, eh, claro, pero. Investigando. Claro, pero es no que nos salimos, nos salimos un poco del tema, pero vale, bien aportado. Ya. Estoy no, viendo no, que bueno, me bueno, falta. Si no, la... lo comentamos otro día. Eso, eso. Mm, o si quieres ya otro, día, otro, otro pues, día, pues lo comentamos. otro día, mejor, o, lo, lo comentamos mejor otro día, eso, ¿vale? Claro, Oye, que, que me falta. estoy asustado. Vale, me escuchas estoy... Vale, sí. gracias, Gabriel. Dime, dime. Gracias. No, que vale, me falta, pues estoy nada, viendo, lo me falta. Me falta Otro y Fon, día. Andrea, y Fond de Andrea, y me falta Oscar, que los estoy viendo aquí en la lista, que me faltan por participar. Y Fond de Andrea, si estás por ahí y quieres participar, los que entréis a Zoom es para participar, para participar, que si no luego mucha gente en YouTube no puede pasar, ¿vale? Los que entréis a Zoom es para participar. Y Fon de Andrea, no sé si me escuchas, pues Oscar, que antes te salté, te toca ya ahí contigo ya cerramos, amigo. Bueno, muchas gracias. Venga. Yo primero que todo me levanto en la mañana y le doy gracias al universo por estar vivo. Y segundo, eh, desde el primer minuto que me levanto empiezo a aplicar mi dieta. Mi dieta eh, que es así, el desayuno. En Colombia eh, tenemos un producto a base de maíz que se llama la arepa, muy parecido a la tortilla mexicana o centroamericana. Entonces yo me como unas 10 arepas con un kilo de queso y mantequilla y dos tazas de café. ¿Ok? ¿Ok? O, otras veces cambio a dos tazas de chocolate con leche chocolate muy delicioso muy delicioso y solamente me como 10 arepas porque es pues estoy a dieta eh, preparándome para el almuerzo entonces en el almuerzo eh, por lo general unas cinco veces a la semana almuerzo algo que se llama la bandeja paisa la bandeja paisa como estoy a dieta es un plato muy sencillo es en base a, a arroz blanco y frijoles. Oye, y todo para eso, no se... Oscar, ¿lo preparas tú? Sí, pre... claro, claro. Yo quiero silenciar tú? eso, por favor, porque se déjeme me hace hablar, con la voz Déjeme hablar, señorita, que voy para A ver, eh, no me nos están poniendo, nos no están dejando me a todos con, vamos, con un hambre. Con... Bueno, no, por sí. favor. Entonces, déjenme. Entonces, la bandeja paisa, entonces, arroz blanco, eh, y frijoles bien deliciosos, cargamantos, rojitos mm. deliciosos, Uh, solamente un pedazo de carne, más o menos media libra de carne, chorizo, eh, carne molida, uh, tajadas de plátano maduro, unas cuantas tajaditas de papa, pero es porque estoy a dieta. Como buen país, exagerando, ¿no? Oscar, estoy a dieta comiendo poquito, mía. ¿no? Y eso que estoy a dieta comiendo poquito, entonces ahí está, no me puede faltar la tajadita de maduro. Y, y eso sí, un buen par de aguacates. Ay un Dios buen mío. par de aguacates. No, no Tienes que poner Sorizo. todo eso por escrito, en telegram último, o en algún falta, comentario. Falta, o en algún Chicharrón, un buen pedazo de chicharrón <ríe> de 16 patas. Ya algunos van a saber qué <ríe> Mía. Bueno, pues muchas pongámosle, gracias, Pongámosle alegría a la vida, estamos vivos, ay, en el ay. mundo entero, estamos vivos en España y en toda mi América Latina, porque yo soy mexicano, venezolano, peruano, ecuatoriano, argentino, chileno, paraguayo, uruguayo, costarricense, salvadoreño, nicaragüense, cubano, yo soy de todas partes de América Latina, hermanos, los quiero mucho, mucho. si me quieren seguir, les puedo dar la receta desde. De... Sí, te lo agradeceríamos. Yo, por lo menos, yo, por lo menos. A mí me has dejado, vamos. Pues nada, prilines nos despedimos ya. Os dejamos hasta mañana, ¿vale? Que muchísimas gracias. Mañana está el doctor. Que se vayan. Dinos, Mariana, venga, dinos, aprovecha. Quiero invitarlos a que, por favor, aprovechemos a ver el cielo. Ustedes no se imaginan lo maravilloso que es uno mirar el cielo. Como a las dos de la mañana O una de la mañana a la hora que ustedes puedan Pero escuchar ese silencio Es lo más maravilloso Y es el momento de hacerlo Pues, pues tomamos nota Que pueda salir del confinamiento mmm, Y les quiero compartir Que quiero Yo hago arepas Como soy colombiana hago arepas y empanadas deliciosas Así que vamos a ver Les estaré contando pues muchísimas gracias. Bueno, yo os doy las gracias a todos, Prislines, Que mañana seguimos. Que os decía que mañana está el doctor, ¿vale? El que quiera estar en la sala de Zoom tiene debajo el enlace. Entrar a las 20.45, ¿vale? Que a las 21 lo cierro. Hora de Madrid, os hablo. Que ponerle un like, los que no lo hayáis hecho. Los que lo veis luego, los que lo veis ahora. Que no, no, buscar Prisline, Buscar PRIXLINE en los podcasts, en Spotify, que tenéis todos los audios. ¿Vale? Prilines. Y que muchas gracias a todos. ¿Vale? A todos. ¿Vale? Que nos vemos mañana. Chao, chao, prilines. Nos vemos. Chao. Hasta mañana.